Yo tengo en línea al dirigente del Falpo, Daniel Jerez, con quien queremos saber su parecer con relación a este discurso del presidente Leonel Fernández. Daniel Jerez, buen día. ¿Qué te pareció el discurso del presidente Leonel Fernández? Eh, buenos días, Sócrates, buenos días a todo el staff de este tan visto programa. Bueno, eh, ¿qué decir del discurso de, de, de Leónel Fernández? que Leonel Fernández, eh, esta mañana, a las 7 de la mañana, cuando se comenzó a transmitir en su discurso, sonaron los tambores de guerra. Sonaron los tambores de guerra en el PLD, sonaron los tambores de guerra en las calles, porque así ya el equipo de Leonel prácticamente lo determinó. Y un error que se ha estado cometiendo, o para ver más un error, si no te una corriente de opinión que sale del Palacio, es que el equipo de Leonel o Leonel Fernández ha estado valorando su renuncia, no, es un error en este momento, lo que el equipo de Leonel Fernández Antes. Antes. ha estado valorando es tratar de revertir el golpe que le han dado y si en dado caso no puedes revertir ese golpe, entonces estaría la segunda opción, que sería tal vez en un caso remoto irse del partido Eso pero está claro, Leonel Fernández ha Decidido, y lo expresó en su discurso, es tratar de revertir esta situación. Y esta, y, y esta decisión es de vital importancia para el sistema político electoral de nuestro país. Porque cada acción que se haga en la calle de presión de la fuerza de Leonel será imprescindible para determinar el futuro político electoral de los próximos meses en este país. No es verdad que ni el gobierno ni la Junta sí, Central Electoral podrá aguantar a un grupo como el de Leonel no. Fernández con unas elecciones a, a meses, que serán en febrero, y con otras elecciones ya de mayor envergadura en mayo. Porque la, la credibilidad del sistema jurídico electoral del país está en juego, y ellos lo saben. Entonces, leonel Fernández también lo, lo sabe y lo ha analizado y ha decidido optar por las calles, por la lucha permanente hasta ver hasta dónde aguanta el lado de y hasta dónde aguanta el lado institucional, porque recuérdense que Leonel en primera instancia se fue por la lucha institucional, utilizando los mecanismos que la, que la constitución le permite. Vio que fracasó porque el control del estado de, el control del gobierno es demasiado fuerte, bueno pero ha optado ahora por las calles, por la Pa, eh, eh, protesta pacífica oh. pero en las calles. Daniel, dale una pregunta. Gracias, espérate, hay una pregunta, Danel, Daniel. Eh, Daniel, quiero hacer una pregunta también. ¿Qué, ¿Qué piensas tú sobre el resultado de las elecciones? Pero ¿Piensas yo, tú que hubo fraude? Que eso fue lo que él dijo. Pero déjeme preguntarle. Pregunta. Daniel. Bueno, ¿Hubo, ¿Hubo o no hubo fraude? Ya, ya te pregunta que si tú crees que hubo o no hubo fraude en las elecciones pasadas, primero. Pero que, pero que algo que se puede ver a simple vista no se pregunta. Ya. Pero ¿cómo así? Que sí, que sí hubo que fraude, soy, dice él. Daniel. Decir, Daniel eh, Francis Rodríguez, me, Francis Rodríguez, ¿cómo tú estás? Daniel. Daniel. Daniel esto unido a, tus, a tu comentario, a tu análisis, al cual corro, eh, me. Te sumas. Me, sumos, me sumo. Me eh, sumo. Las fuerzas sociales que han demandado de, de este gobierno y de los gobiernos y que tú eres parte entiende que este sería un buen ejercicio para la democracia y para el futuro del país mira más que, más que un, un ejercicio democrático aquí lo que se está echando un pleito es por la supremacía de un sector eh, dentro de un partido por el otro lo, la pena o tal vez podríamos decir la desgracia, es que sea en el partido de gobierno, en el partido oficialista sí. porque realmente no es una lucha por la democracia intrínsecamente como el grupo de Leonel lo ha estado enablando, porque recordemos que cuando Leonel estaba en el gobierno fue un, fue, eh, violó innumerables veces la constitución e hicieron innumerables cosas donde no se respetaban la, eh, eh, leyes que ellos mismos incluso habían proclamado, ahora el problema aquí no, no es por un asunto de la democracia porque la, el concepto de democracia es mucho más amplio bien. el problema aquí es por un pleito interno entre los egos de dos líderes de un partido y que lamentablemente para el país es el partido gobierno que mayor recurso tiene y que mayor seguidor eh, tiene también okay. muy bien muy bien muchas pues gracias a, a, a Daniel gracias. gracias por su participación gracias más. a Daniel gracias.